No hay mayor peligro para la democracia boliviana que subestimar la fuerza política de la oligarquía cruceña. El, el comité civil que representa a la oligarquía, eso es lo que representa. Y el, el pacto de unidad no a representa gran parte a una de élite y de del Puedo terminar, Alem, ya te he respondido y sigues, bla, bla, bla, y no, ya te he respondido. No les gusta, no les gusta el programa y las opiniones. Chao, no necesitas más.